Dime, Manning, ¿por qué has pinchado en este vídeo? ¿Ha sido porque a lo mejor te ha gustado la miniatura? ¿Te ha llamado a lo mejor, yo qué sé, la, el título del vídeo? ¿O a lo mejor porque te lo ha enviado un amigo? <risa> bueno, en verdad, sinceramente, <risa> me he sudado un poco la polla porque haya venido, pero ya estás aquí, Manning, bienvenido. Bien, ¿y de qué trata este vídeo? te estarás preguntando. Bueno, Manil, la respuesta es muy fácil. Si no has visto el título del vídeo, déjame decirte que eres un poco daltónico igual que yo. La verdad, pero sí, este vídeo trata del fucking Albel Online, que si no sabes lo que es, ahora mismo te lo explico. Albion Online es un MMORPG no lineal en el que escribes tu propia historia sin limitarte a seguir un camino prefijado. Explora un amplio mundo abierto con 5 biomas únicos. Todo cuanto hagas tendrá su repercusión en el mundo, con la economía orientada al jugador de Albion. Los jugadores crean prácticamente todo el equipo a partir de los recursos que consiguen. El equipo que llevas define quién eres, cambia de arma y de armadura para pasar de caballero a mago o juega con una mezcla de ambas clases. Aventúrate en el mundo abierto frente a los habitantes y las criaturas de Albion, inicia expediciones. O adentrate en mazmorras en, en, el... en las que encontrarás a tu padre ahí fumándose 16 para no volver a casa, eh Pero en verdad, fíjate en su cara, tío, mírale el cabrón, todo feliz, tío Hijo de puta, y tú aquí sufriendo, tío, solo Hijo de puta Bueno, manín, vamos a dejar ahí a tu padre tranquilo que si no el vídeo este se hace todo largo, tío <risa> Vamos a volver antes tu padre a casa antes de que se acabe este vídeo, tío, quizá. Y bien, pues como cualquier juego de MMORPG no lineal <risa> Bueno, como cualquier juego, empiezas pues quedándote el personaje. La verdad tiene, bueno, pues, bastante cosillas para editar y tal. Ahí el pelo, barba, sus colores de piel, un poco lo básico Luego también hay un, te puedes poner un, un tanquita y tal. Ahí ya se te da por la frescura, eso ya... como quieras. Man. Aquí no criticamos nada. Y poco más, la verdad. Bien, una vez ahora que hemos terminado de crearnos el personaje y todo eso... Nos ponemos el nombre, que bueno, yo me he puesto el macho 1M, por... pues yo que sé, porque el personaje se vea bien tocho, y digo, pues mira, el macho, y ya está, toma por culo, sin más, XD, <risa> sin más. Y bueno, aquí estamos en esta isla de mierda, que básicamente es la isla del tutorial, aquí te explican pues, lo básico, XD, plan cómo moverte y tal, que los controles, por cierto, son bastante clavados a los de League of Legends, plan, has ¿es jugado ese juego de mierda que te habrá quitado eh, 20 horas diarias de vida. Pues sabrás a qué me refiero, XD. Y bueno, aquí eh, básicamente tenemos que hablar con este pibe que nos dice que tenemos que hablar con... Creo que es con el de, el de la forja y tal. Que tenemos que conseguir el, la espada y subir a la, a la torre. Y bueno, yo como, como soy muy de no leer las cosas y ir directamente al gano, pues literalmente sudé. Sudé el huevo izquierdo y el derecho también. Y me fui directamente arriba. Me fui directamente arriba, cogí, creo que era un cofre que había... Volvió a bajar y resulta que la misión no se había completado porque no había con el otro tío. Y tal. Soy gilipollas, pero bueno, eh, así soy. Y bueno, ahora una vez terminada esta odisea de subir y bajar, ahora nos toca, pues como no, recolectar cositas. Que si sí, un poquito de piedra por allí, un poquito de hierbecita por allá y yo qué sé. Ahora nos va nos servirá de algo, supongo. Y realmente sí que sirve de algo. Para hacernos una puta espada y un puto escudo. Que, bueno, en verdad no sé de que me quejo porque viene de puta madre, porque ahora nos podemos pegar con estos pibes de aquí. Que vienen aquí tocando las narices pues desde que llegamos a la puta isla de mierda. Míralos. hijos de puta. Bueno, los, lo, la, las habilidades y tal, los las mecánicas del combate y tales también bien. Ya le he dicho, es un poco estilo LOL y tal. Eh, si os podéis fijar es quiteo súper fácil. Pim, pan toma la casita. Me los cargo de dos golpes. Y, y sin más. Cogemos ahí las moneditas y, tir y tiramos adelante y nos metiendo de putiasos con más gente. Eh, a medida que vayáis matando más bichos y tal, más, más flipados de estos, estaría, está bien, está bastante bien que vayáis viendo vuestro, vuestro árbol de habilidades, por, así, por llamarlo de alguna forma y tal. Eh, de, o sea, ir mirando de vez en cuando porque vais a, vais a estar desbloqueando cosas, porque cada vez con que hagáis cosas, ya vais a estar desbloqueando más cosas y, y tal, ¿sabes? Entonces, ir mirándolo porque es más importante, porque a lo mejor, yo que sé, para hacerte un arma o para hacerte alguna mierda, en plan, de mejor nivel, tienes que fabricarte 800 de, de, del, del primer nivel, del, del nivel más bajo, ¿sabes? Y, y así. Es un poco lioso a lo mejor, pero una vez que lo pillas, no no es difícil y tal. Pero bueno, ir chequeando de vez en cuando vuestras habilidades y tal, y para ir poder mejorar las cosas y vaya. Bueno, si avanzamos un poco, llegamos como, por así decirlo, al primer refugio, la primera ciudad y tal, con los primeros chavales aquí, todos unos, unos mierda secas porque no tenemos ni puta idea de cómo se juega este juego. Y bueno, aquí, pues bueno, vamos explorando un poco, tenemos que explorar qué es cada cosa, nos explican más o menos cómo funciona todo. Hay como muchas tiendas, por así decirlo, está como la tienda que tiene que ver con... Con los tejidos, está... Bueno, creo que llamar la mala tienda, pero por así por decirlo de alguna manera Está como el sitio que tiene que ver con la roca Con la madera, que esa madera Cuando tú coges madera tal cual del árbol Luego la puedes como... Tal, bueno, no pulir, pero la puedes como Hacer mejor, hacer tablones, ¿sabes? qué se le llama, para luego construir mejores cosas Todo y todo así que Todo con la piedra, la puedes como pulir La piedra, la tela, la puedes como... No sé si la echar o como se diga Pero la puedes hacer como de mejor forma y tal Y todo para ir... Consiguiendo más recursos y tener más... para hacer más cosas y tal. Ok, una vez eh, ya hemos terminado de ver todas las tiendas, tenemos que hacer un, pa un par de misiones para una capitana, no sé quién, no, sé, no me acuerdo cómo se llama, la pava. Luego tenemos que hacer un par de misiones de recolectar, que si matar, unos lobos que están por ahí, lo básico para introducirte y tal, cada recurso que hay en el, en el juego. Luego también nos dan una montura, como la que estáis viendo, bueno, ahora mismo es un burrito, pero, eh, un burrito, quizá. <ríe> es un burro y tal Pero que luego hay cada, hay cada montura En verdad chavales que flipáis ¿eh? Pero claro eso ya luego hay que meterle pasta de la buena Y el caso Como misión final tenemos que ir a esta fortaleza Que básicamente hay que Cargarse a cuatro flipados de estos de mierda Aquí pues yo como me he pillado un arco Bien fresco pues me, lo, me los quiteo Bien fácil la verdad Vale gente una vez eh... Te cargas A todos los tíos de la fortaleza De estos mierdas secas y tal Llegas a esta zona, que bueno, sigues el camino y llegas, sí, sí. Eh, hablas aquí con la capitana y el tío este de aquí al lado y por fin comienza tu puta historia no, no lineal. ¿eh? Quise. Como bien dice el juego, es no lineal porque te da zonas para elegir. Yo como estaba jugando con mis amigos y tal, elegí la zona de nieve que era donde estaban ellos. Pero sí, chavales, por fin comienza la, tu puta historia en el, tu puto Albion Online. <risa> Ya que hemos llegado a esta ciudad de mierda, pues bueno, ahora hay que hacer un par de cositas. Que la primera es hablar con este tipo de aquí, que te va a dar una serie de misiones, creo que son cuatro, que básicamente es ir visitar, creo que cuatro zonas de aquí de la ciudad. Y bueno, poco más. Vemos que hay mazo, de repente hay mazo peña y tal, pero obviamente es un puto mega mundo abierto, pues no sé qué esperabas, Manín. Pues eso, hay mazo gente y tal, vamos aquí explorando un poco. Ahora lo que nos queda hacer es seguir farmeando. Eh, farmear madera, piedra, eh, a tu padre fumándose 16 otra vez, xd <risa> Y así hasta que te vuelvas el maestro Pokémon número 1 xd Hostia, y diréis Hostia, tío, pues es que el Albion está siendo muy lineal y tal En plan, ahora tienes que farmear o construyes armas, lucha farmeas eh, Construyes y así todo el rato, tío ¿Qué puta mierda es esta? Pues sinceramente, no te voy a mentir Ahora mismo está siendo todo muy lineal Tienes que hacer básicamente un poco lo mismo, pero... Lo bueno es que a medida que vayas avanzando, a medida que vayas construyéndote mejores cosas, obviamente vas a hacer más cosas. ¿Por qué? Porque vas a estar más mamadísimo, vas a, la, vas a tener la polla y ultra mega gigante. Y vas a poder meterte en daños y follarte a todo, todo tu padre y a tu, <risa> y a tu abuela también. Nada más comenzar el segundo día me clavan aquí tremendo anuncio de que te compres la bestia que sé no sé cuánto. Obviamente rechazamos y me piro con mi amigo aquí a farmear y hacemos unos, unos flip-ups de estos. Al rato me meto una dungeon, sinceramente con unos random que no conocía, pero mazo larga. Al final llego aquí a la zona del jefe y resulta que el puto cofre de mierda eh, no me llevo nada de lo que hay dentro porque eh, no estaba en grupo con los chavales que se lo estaban haciendo. Obviamente esta dungeon me la hice con unos random y resulta que si no te metes en su mismo grupo, pues no te llevas una puta mierda y así me pasó a mí. Después de la cagada que hice en la puta cueva de mierda con los cuatro randoms estos, pues me puse a farmear, y farmeé mucho, pero que mucho. Después de tanto farmeo, llegué a la ciudad porque no tenía más espacio en el inventario, porque me lo peté a madera. Entonces, gracias a que tenía una puta mula hiper mamadísima con una tremenda boya, pues pude volver a la ciudad a, pues a convertir mis tablones de madera en mejores cosas y tal, y construir más cosas, y pues eso volver a la ciudad, vaya y una vez que vacío mis bolsillos, volví a farmear, y más farmeo, y al final acabé hasta la puerta de tanto farmeo, y me volví a la ciudad a explorar el mercado que había allí ¿por qué? porque es una buena mecánica, pienso yo, está bastante bien en jugar ahí con la economía y tal pero es que hay cada flipa hijo de la gran puta que te vende cada objeto como si fuera oro puro encontrado de la puta pirámide maya esta ¿Qué, qué, qué, ¿Qué dices, tío? ¿Tú estás tonto o qué te pasa? Hay que dar flipado, tío Como no estaba muy de acuerdo Con el mercado de la ciudad En la que estaba yo instalado XD eh, Me fui a otra ciudad al lado Bueno, un poco al lado, más al lado Un poco más, más lejillos Con más gente, porque ya, ya lo podéis ver Ahí a los alrededores, estaba peitado de gente Y eso que era el mercado, porque no había visto la ciudad eh, Fui a comprobar A ver si aquí también había flipado de esto Es que te venden cosas que dices, hostia eh, tú se te pillan la pinza Y efectivamente había flipados Pero también había gente pues más o menos Con una lógica normal Un pensamiento normal que dices Vale esto te lo vendo pues más o menos puede valer esto Porque claro es que, hay que, hay que, que Cada pibe te, te mete un guantazo tío Y simplemente mira to, Toda la puta peña que hay Es putamente increíble esta ciudad Y para finalizar el puto día Pues conseguí esta montura que estáis viendo Que es el buey, mam buey mamadísimo con el que puedo llevar más objetos para seguir farmeando como un hijo de la gran puta y me eché un uno contra uno contra mi amigo que estaba jugando aquí del tal y por mucho que intentase quitarle como en el lol, el cabrón está mamadísimo y pues me acabó reventando un poco lo que viene a ser la puta cara Ojo que nada más empieza el tercer día, entramos y pimba anuncio de que si sí quiero conseguir un felino feroz, otra vez como el segundo día Otro, otro anuncio nada más entrar Sinceramente paso y lo único que hago es farmear lobos porque necesito la puta piel de los lobos, vaya. Para hacerme aquí cositas más tochas y tener la poronga hiper mega ultra chetada. La verdad es que aquí en este momento me convertí un poco en Eren Yeager porque me hizo un genocidio de lobos. Obviamente no voy a enseñar todo, pero quizá. Bueno, después de eso, como he visto, me meto en una dungeon que vi por ahí al volver a la ciudad. Y como era de color verde, pues es bastante fácil. Me lo paso todo hiper easy, llego a la zona del jefe aquí... Me recupero y intento cargármelo yo solo. Que hasta ahora me lo había pasado... Todo, todo, todo esto me lo había pasado yo solo. Esta vez no caí en la trampa de como a la anterior, de juntarme con peña para luego ni siquiera llevarme una mierda. Esta vez decidí entrar yo solo y me la pasé. Y vamos tú. Les di polla a todos. Tío. Pero bueno, este cabrón me la lía. Porque pienso que me lo empiezo a quitear como soy el dios del quiteo en este juego. Entonces lo empiezo a quitear y tal. Llega un momento y me mete una hostia. Sinceramente es puto increíble, pero el cabrón, en plan, no sé cómo no sé cómo es la hitbox en este juego, que pimba, me revienta, tío. Me revienta, luego lo vuelvo a intentar, me vuelvo a matar el cabrón, mírale ahí está, riéndose en mi puta cara. Y pues lo vuelvo a intentar una tercera vez, y esta vez sí que lo mato. ¿Qué pasa? Pues que el cofre es una puta mierda de cofre, porque lo he dicho, estamos en una dungeon de puta mierda. Vale, para compensar esta última puta dungeon, porque ha sido una puta mierda, me meto con un amigo a hacerme una un poco más difícil. La verdad, como mi amigo estaba chetado y más o menos yo no soy tonto, pues llegamos y a la parte del, del boss final. Sinceramente le dimos ahí canelita en rama al, al manín. Fíjate que nos lo cargamos en... realmente tardamos dos o tres minutos en cargárnoslo. Y esta vez la dungeon sí que mereció la pena. mereció tanto la pena que me tocó una, una puta lanza que ni siquiera podía usarla. En plan, fíjate el nivel que tenía la puta lanza que yo ni siquiera podía usarla. Increíble. Después de hacernos la anterior dungeon bastante fácil, mi amigo y yo, nos, se nos vino el poder a la cabeza y decidimos hacer nosotros un poco más chunga y con una temática diferente. Esta vez había esqueletos, esqueléticos, vaya, esqueletos en los huesos, y esta vez era un, sí que era un poco más chunga, la verdad. Hubo un momento de la dungeon en la que nos matamos a un espadachín muerto vivo y al ver lo de espadachín muerto vivo me causó mucha gracia porque me recordó a un meme que vi hace tiempo y mira que lo, os lo pongo por aquí. Y dejando los memes aparte, llegamos a la zona final del boss. Muy fácil, la verdad, porque el tío no sé qué le pasaba, que ni siquiera se movía. A lo mejor se quedó bugado y tal. Y no le hicimos fácil. Y esta vez el cofre, pues, fue otra puta mierda. Por lo menos para mí. A mí me tocó, como estoy viendo, me tocó un, un saco de mierda, tío. Literal, un puto saco de mierda. Y bueno, chavales, aquí se termina el puto vídeo de hoy. Porque no lo quiero hacer muy largo, porque si no, no lo vais a ver ni tu padre, ni el mío, ni tu tía. Pues Entonces, si queréis segunda parte que tenga contenido para seg una, segun una segunda parte, sí, vas a decirlo. Eh, ya sabéis, mi gente. Ya sabéis lo que tenéis que hacer, hijos de pute.